Hola, buenas, pues hoy en paso vamos a hacer un vídeo de integrales, ¿vale? Vamos a aprender cómo se hace la integración por partes, ¿vale? Muy sencilla, ¿vale? Para ello nos tenemos que aprender una fórmula, que seguro que ya la habéis escuchado. Que es esta. Eh, eh, la integral de U de V igual a uv menos la integral de V de U. Así suena muy raro, ¿verdad? Pero seguro que la habéis escuchado una frase para acordaros que un día, vi una, un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿verdad? Seguro que la habéis escuchado una vez antes y, y os queda claro, ¿verdad? Pues vamos a aprender a hacerlo con un ejemplo. Vamos a aprender a hacerlo con el ejemplo de la integral del logaritmo de x, ¿vale? Que, como sabemos, no es una integral inmediata. Entonces la vamos a hacer por parte, ¿vale? Esto no significa que, que ya hayamos elegido qué es u y qué es dv, ¿vale? Siempre vamos a elegir u y dv como mejor nos convenga, ¿vale? Normalmente, la u... Bueno, normalmente no. Siempre la u la vamos a derivar. Cuando la elijamos, lo que elijamos la vamos a derivar. Y la dv, lo que elijamos lo vamos a integrar. Por lo tanto, como u, vamos a coger algo que sea sencillo de derivar que vaya a menos y de U vamos a coger lo que sea también fácil de integrar y que conozcamos la integral inmediata, claro. Por lo tanto, U normalmente va a ser una función polinómica y de V la otra, pero bueno, vamos a ver el caso, ¿vale? En este caso, como no conocemos la integral del logaritmo de X, la vamos a coger para derivar, ¿vale? Entonces, la U ya sabemos que es logaritmo de X, por lo tanto, inmediatamente lo derivamos de U igual a la derivada del logaritmo de X, 1. Partido de X, ¿vale? Y el de X que no se nos olvide, nunca. Y entonces lo demás lo cogemos como de V, ¿vale? ¿Qué pasa? Que una vez que cogemos el logaritmo de X, que nos queda? Pues el de X, ¿vale? Entonces de V es el de X. la derivada de X. El diferencial de X, ¿vale? Lo integramos. ¿Esto qué sería? Esto es lo mismo que decir eh, 1 multiplicado por de X. ¿Cuál es la integral de 1? X. pues no ya está. Simplemente de V, perdón, V, porque lo hemos integrado ya, y la integral es lo contrario a derivar, v igual a x, ¿vale? Y ahora, pues simplemente, vamos sustituyendo, ¿vale? Para construir algo como esto, ¿vale? Muy fácil, u por v, u logaritmo de x v por x Vamos a ponerlo más, más bonito, ¿vale? Para que no nos confundamos que es logaritmo y que es logaritmo ¿Vale? x por logaritmo de x, ¿Vale? Un menos, siempre, que no se nos olvide, ese menos muchas veces nos va a dar bastante guerra. Vestida de uniforme, ¿vale? Vestida de uniforme, v, una x, y du, que lo tenemos por aquí, 1 partido de x. De x, ¿vale? Vemos que aquí podemos operar un poquito, ¿verdad? X, eso sería x partido de x, esta x se nos va con esta x, por lo tanto nos quedaría x por logaritmo de x menos la integral de derivada de x. De diferencial de X, perdón. ¿Vale? Esto es otro el mismo caso de antes. Tenemos aquí 1 por diferencial de X. La integral de 1 es X. Por lo tanto, esta integral nos quedaría X por logaritmo de X menos X. Y una constante, siempre la constante de integración, ¿vale? ¿Vale? Y entonces, esta integral, logaritmo de X, nos daría eso, ¿vale? Muy sencillo, ¿verdad? Pues... En unos siguientes vídeos veréis cómo se aplican estos con otros ejercicios un más complicados, cómo haréis integrales cíclicas con esto y veréis que todo va a ser muy fácil, ¿vale? Nos vemos en la próxima.